Muy lamentable un hecho ocurrido ayer en ese sector, las guasumas, donde hay gente buena, gente de trabajo. El campo de la guásuma, el aguacate cercado, son gente, wow, uno lo visita y de donde es nuestro productor amable. Y son gente buena, eso usted llega ahí, usted ni se quiere ir, como yo voy para allá, la guasumas el cercado, uno lo tratan de la mejor manera. Dos antisociales intentan atracar a un policía. Y este mata a uno de ellos en la Guasuma, San Francisco de Macorís. Póngame la foto del policía, por favor. Gabriel Bonifacio Gutiérrez. Es un policía que todo el que lo conoce, sabe la persona que es. No tanto siendo militar, sino fuera de su servicio. Es una persona amable es una persona servicial con todo el mundo. Estaba dispuesto en la policía, ahí en el Palacio de Justicia, y, y es un policía eh, muy conocido, igual que su esposa, que también es policía. Y da pena que esto, estos antisociales le hagan hecho este mal rato, esta tragedia, a este hombre de bien, un hombre serio, eh, un gran policía, que todo el que lo conoce, eso de, de anoche para acá, todo el mundo lamentando lo sucedido con nuestro amigo Gabriel Bonifácio, el Teniente Gutiérrez, que todo el mundo lo conoce. Y, y también Munino le dicen. Lo que yo me explico, que hay personas, está bien que usted defienda a su familia, que a usted le duela, porque nadie tiene derecho a matar a nadie. Solo Dios tiene derecho de mandarle a buscar a usted cuando usted cumpla su vida aquí en la tierra. Pero si son dos ratas, dos basuras, ¿eh? no usted esté dando declaraciones a la prensa de que estaban en un colmado, que dieron la vuelta, que estaban en un colmadito, que tiraron una vejiga y que, yo andaba, que no andaban en nada. Entonces, si no andaban en nada, ¿quién fue que le dio el tiro al policía? Pinto, <risa> ¿Quién fue que lo dio el tiro? Entonces, a la familia que tienen esos delincuentes, que apoyan esos ratreros, escúchame la palabra, ¿eh? esos delincuentes tapados, tapados no, porque el que anda con una greña así, en la, en la calle, no, si no es artista ¿eh? <risa> No, y otra cosa, que el difunto, a ver si encuentro el nombre por aquí. Señálemelo, por favor. El nombre de ese caballero, por favor, del de, de, otro, el, morel, el difunto, el que murió. Sí, el que está a la derecha de la pantalla. Ese caballero... Se había escapado del CCR de Valle. ¿Cómo? ¿Eh? De la fortaleza Vitervalle. Valle se había escapado. Y mira cómo andaba. Y le, dis, le preguntan a la dama, compañera de vida de él, que, que él trabajaba por usted, ¿está prófugo? ¿Usted estaba trabajando también? Atención a los es que están dando, que están dando trabajo, porque todavía más se ve aquí en este país. Así es. ¿Eh? Entonces, un hombre prófugo, un hombre prófugo, ¿verdad? Entonces dice ya que estaba trabajando como delivery. Y no le estaban dando seguimiento. El que se escapa de la fortaleza queda así. ¿Eh? Que si el que se escapa a 809-725-0505, vamos, opinen ustedes con nosotros y digan. <risa> Y digan ustedes si el que se escapa de la fortaleza lo, lo sueltan en banda. Pues yo no entiendo, eso nomás se ve aquí en este país. Entonces, oiga cómo fue el meneo. Hay un menor de 16 años. ¿Eh? Si omite la identidad de, de, de este individuo, porque es menor de edad, uh -huh. eso tiene también que venir una ley y quitar eso, para nosotros le funda por todos los lados. Sí, no va ¿Eh? De acuerdo al informe policial, el menor de edad, quien era acompañante de los CISO, presenta una herida de bala en el muslo izquierdo, mientras que la gente policial presenta una herida de bala en el miembro inferior de derecho. ¿Y quién fue que se la dio? <risa> ¿Quién fue que se la dio a Gutiérrez? El balazo, ¿quién fue que se lo dio? Entonces, la familia debe saber que cuando usted tiene un delincuente, mire, la edad de delincuente, la voy a decir aquí, lo que dura un delincuente, oye lo ahí, 19, 20, 21, 22, 23. ¿De ¿Qué pasa de los 30 mueren en un accidente? No, no, no, no. Es muy raro que un delincuente tenga 25 años, 26. Eso es 16, 17, 18, 19, 20, hasta los 23. Ese le da. Y hay muchachito este eh, que, que quedó vivo. Ese le picó la pelota seca. Me dijo un amigo mío anoche. Le picó la pelota seca. ¿Cómo así? Claro, la muerte que le picó seca. Ah. Con 16 años. Es decir, que debe tener cuenta Luis Alessandro Ortiz de la Cruz. Alias Vilo. Se lo que se escapó, El que estaba eh, viviendo en una casa. Obvio. En un bar, Haciendo vida pública. En un barrio atracando y robando. y robando. Entonces la familia dice. Que no son ladrones. Que no andaban atracando. Pero ahí en la mañana de hoy. En el cuartel. Hay dos personas poniendo la querella. Que fueron atracadas por la dola crita. Dos horas antes se metían a su casa en un campo. Suerte ellos, que salían y mira lo que sucedió. Le pusieron una querella. Entonces, ¿cómo usted me viene a decir a mí? Que son dos pajitas de coco. Entonces, la policía inmediatamente, ese menor, tiene que adjudicarle todo el peso de la ley, ese menor, todo. ¿Eh? Y trancarlo. También es otra cosa que cuando, cuando la, la casa menor de aquí, la, la de mi casa tiene más rejas que la sí. casa menor Así es. Ellos, ellos son es menores verdad. de edad, pero de mente son unos tigres Exactamente. Eso sí es cierto. ¿Eh? Entonces debemos nosotros como ciudadanos eh, a, a hacer la justicia. Claro, lo que, con eh. la mano, con, lo con la Porque, mira, mano. Este hombre de trabajo, ese hombre, no defiendo policía. Estoy hablando de este caballero que su labor habla por sí solo. Usted iba a buscar un papel al palacio y ese caballero, sin tener, eh, sin tener que ver con eso, lo, lo llevaba, lo orientaba a usted, le hacía favores, sin conocerlo claro. a usted. ¿Eh? Entonces debemos, eh, esos policías que trajeron aquí, a mí lo que me da pique, que a mí que me paran la policía. Eh, esa, mí, esa cuerda que es a mí que me para la policía Inmediatamente usted ve a una gente con un abrigo Que usted lo vea con una gorra Que usted lo vea con un greñerío, con un un greñerío, un greñerío Que usted le vea la boca la, ceniza de la droga De la droga, sí Vamos a detenerlo, no que se lo lleve preso Investigarlo Para sí. la derecha, por favor Deme su documento, su documento del motor, ok Deme su documento de... Ok Si no tiene nada que ver, si no andan armados, ok porque aquí estamos diciendo que tranquen a todo el mundo. Es que usted no deje pasar desapercibido a estos tigueritos que andan. ¿Usted entiende? Estos tigueritos que andan haciendo daño. Y si ese tiro hubiese sido en el pecho y lo hubiera matado, Dios lo libre. Hubiese habido otra tragedia aquí. ¿Mm? Hubiese habido otra tragedia aquí. Con los, como que, porque los familiares dicen que no son delincuentes entonces No, son no, no, peligreses, son peligrosos hay una señora Dice que es La esposa de los CISO Que dice que él no Vamos a escuchar esto, por favor ¿Cómo te enteras de lo ocurrido anoche? Me llamó familia, un familiar de ella Su abuela me llamó y me lo dijo ¿Qué te dijeron? Que estaba herido de bala Luego me dijeron que hubiera muerto ¿Tiene algún tipo de información sobre lo que ha acontecido, que él estaba en malos pasos? No, de eso no tengo información. Creo que tengo información que él salió... Eh, ¿Qué, ¿Qué te dijo él antes, antes, de todo, antes de todo? Él salió, fue para El Colmado, y ahí cuando me llaman me dicen que ya hubiera pasado esto. ¿Cómo en hora se ve para El Colmado? Como a las 8. ¿Qué te dijo él, entonces? Nada, eso, que iba para El Colmado. De ahí me llaman y me dicen qué pasó eso. En la actualidad, ¿qué hacía ella que se dedicaba a Ella era delivery. No Ajá. Entonces, que tú eras de él? ¿Cómo te sientes? Mal, yo quiero que se haga justicia porque, por más que las personas cometan errores y todo eso, nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Tú me entiendes, estamos muy doloridos con eso y quiero que se haga justicia con eso. Yo quiero también que la bala que le sacaron a él, que todo no se pierda nada de eso, porque también yo quiero que le examinen eso también. ¡Atrera! Unas atreras, mujer. Y eso. Imagínate, esa, esa. Ay, ¿Qué es lo que ella está diciendo? Justicia, porque ella Dice que, que ha, uh -huh. ha pedido justicia. justicia. Pues es justicia que hicieron, con el Mario de ella. Justicia, hicieron así mismo. Así mismo, porque es un antisocial una lacra que no estaba haciendo nada en la calle atracando y robando Señores, Entonces. gente con las dos manos eh, buena, yo he visto gente aquí y y, y, capacitado, y, y trabajan y estos Así tineritos es. quieren robar que ellos sí tener dinero a la mala señor que libre a uno no sé sí, yo que tengo dos que Dios me libre porque yo lo no estoy encaminando por el buen por el buen camino sí, sí un, de, un delincuente no nace, con el tiempo él se hace. Exactamente. Eso no es que dique. Eso es el entorno. Sí. Si usted ve su hijo que va, lo primero es que si no hace frío, ese abrigo, esos cobros, Usted ve a los policías, párenlo de una vez, y pídale su documento, decentemente. ¿Para sí. dónde va? ¿Dónde se dirige? ¿Qué usted busca por aquí en esta zona? ¿Sabe que antes, cuando los policías no tenían uniforme, que andaban en motores en 115, men, y en motor, y en, y, y, y en, en, DT. en DT, antes, cuando DT, uno estaba chiquito, que le decían, ¿y usted de aquí? ¿Usted de por aquí? ¿Sabe que presentaban, eh, siempre preguntaban, ¿usted vive por aquí? ¿Dónde es que usted vive? ¿Y usted usted vive? qué usted hace por aquí? Eso era lo, primero que... lo primero que preguntaban antes. ¿Usted vive por aquí? Porque así usted no, se puede yo, guiar. ¿Dónde usted? ¿Qué usted hace por aquí? ¿Aquí Entonces, busca? si usted está en la <ríe> más arriba, casi en el cercado. Y usted, usted, no dio, ahí. usted dio gamba. ¿Eh? ¿Tú entiendes? Entonces son, son locales. Está bien que ustedes puede andar eh, como usted quiera. Pero oye, sí. otro día, oye, están para allá abajo. Y, y vienen con dos, con dos motores robados de los bracitos. Y le pasan por el lado a, a la policía. Y la policía ni lo paró. Ni lo paró. Y era robado la motocicleta. Ni lo paró, mi hermano. Más sin embargo, más adelante hicieron un retenga para gente seria. Increíble. Lo joder, de lo de Normal. Debe, aquí todo el mundo sabe quién tiene talaje de delincuente o no. Aquí todo el mundo sabe cuando ustedes pasan por el lado quién es delincuente y quién no.